Personas en la periferia del Hospital Público San Vicente de Paul, aquí en San Francisco de Macorís, se quejaron por el desorden vehicular y la ocupación de las aceras por parte de vendedores ambulantes. No, aquí la situación está caótica porque aquí los enfermos salen por ahí y se, se parten el Acá Quiero uno que está agarrando ahí porque mira cómo está la acera, mira, mira, totalmente destruida. ¿El problema de los vendedores? No, los vendedores también, esos vendedores también están corriendo ahí. Y la gente tiene que tirarse a la zanja, a la cuneta para pa poder pasar. Deben prohibir que los vehículos se, se paren de lado y lado para que sea un tránsito cómodo. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.